¿Qué tal, mis queridos amigos? Miércoles de ceniza, vamos a disponernos para iniciar la santa cuaresma con este gesto de la ceniza que se impone en nuestras frentes. La ceniza, en el lenguaje bíblico, significa reconocer los pecados. Y David, los pueblos ninivita y muchos otros, al reconocer sus faltas, al reconocer sus pecados, sentaban ceniza y se vestían de sayal, hacían penitencia. Y es lo que vamos a iniciar con este. Vamos a significar con el gesto de la ceniza, mis queridos hermanos, reconocer nuestros pecados. Es, cuaresma es un tiempo para re, reflexionar, para orar, para hacer un alto en el camino. Vivimos en tantas carreras que se nos olvida lo más importante, la salvación del alma. Acudamos a nuestros templos, a nuestra parroquia, celebremos con mucha alegría esta fiesta de, de este inicio de Santa Cuaresma con el rito de la imposición de ceniza. Vamos a meditar. San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6, y luego el 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando haga limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, o por las calles para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna que hará en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de la plaza, para que la gente lo vea. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Cuando ayunen, no pongan cara de triste, como hipócritas, que desfiguran su rostro para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú En cambio, cuando ayunes, perfumate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos plantea las tres prácticas males: La oración, el ayuno y la caridad, las horas de misericordia. Tres prácticas que significan recomponer relaciones con Dios, la oración. Recomponer relaciones con los hermanos, la caridad. Y recomponer las relaciones consigo mismo, el ayuno, el dominio propio. Que este tiempo de cuaresma que vamos a iniciar lo haga, sea una oportunidad para, para reconocer la realidad que estamos viviendo, para hacer buenos propósitos. El Señor que nos permite iniciar este santo tiempo, Él mismo nos permita crecer y aprovecharlo al máximo. Un buen día para todos mis queridos hermanos. Un abrazo. Recuerden celebrar en su parroquia, celebrar la Santa Misa, imponerse la Santa Ceniza. Nosotros a través del canal Padre Víctor Rodoñez todos los días vamos a estar proponiendo un reto para esta cuaresma. Allá en nuestra parroquia San Juan Pablo II puede reclamar el camino cuaresmal en físico para que vaya marcando el reto de día, el reto del cada día. ¿Lo hice o no lo hice? Para hoy la penitencia, el acto que los invitamos a hacer es ponernos la ceniza en señal de buen propósito, en señal de buena actitud al inicio de esta santa cuaresma.